Venga, empezar, ya está contando esto. Pues vamos a jugar el Pichi, que es un juego derivado del béisbol, donde vamos a hacer cuatro grupos, cuatro equipos de siete, ocho personas. Vamos a tener defensores, uno se va a colocar en medio, que va a ser el lanzador o pitchy. Y luego el equipo atacante pues, se va a poner en fila y eh, bueno, pues vamos a tener un golpeador. Cuando el y lanza el balón por pues el suelo, el golpeador tiene que lanzarla y tiene que sobrepasar al, lanz, al lanzador el, el balón. Y eh, mientras que los defensores cogen el balón, pues el, el atacante tiene que recorrer la base. Cuando recorre todas las bases es un punto, si hace contra son dos puntos. Y luego hemos metido una nueva variante que es que si la gente ahí dentro de la canasta vais a obtener cinco puntos. Así que eso, eso no es ninguna variante, eh. eso es eh, una regla más, no es ninguna variante. Así que. Y ya está, como la dinámica del béisbol. No? Pero, oye, pero que es que, que empecéis ya, venga, dadle calma, no, no, pero explicadle lo que queráis, pero rápido. Vale, 26 había acabado. Cuídate ¿Sí? Oye, que aquí no que así no dos, ningún dos, Vamos a venga recogerlo todo recogerlo todo los siguientes los siguientes preparados el grupo 3 el grupo 3 el grupo tres, el grupo que son cuatro personas Chilamos, a Euronio, antonio y jorge Espérate, espérate, espera, <risa> espera <risa> Laura. un verdad tenemos en